Hola a todos and welcome to a new Spanish lesson with me, sebas. Today we will learn 15 new verbs with termination r, so we could practice the conjugation we learned in the last video. By listening the conjugation many times is the best way to learn it, so take advantage of it and let's learn also some new vocabulary. Empecemos. Ayudar, to help. Yo ayudo, tú ayudas, él, ella, usted ayuda. Nosotros, nosotras, ayudamos. Vosotros, vosotras, ayudáis. Ustedes, ellos, ellas, ayudan. Ayudo a mi mamá todos los días. I help mom every day. Ayudo a mi mamá todos los días. I help mom every day. Cantar. To sing. Yo canto. Tú cantas. Él, ella, usted, canta. Nosotros, nosotras, cantamos. Vosotros, vosotras, cantáis. Ustedes, ellos, ellas, cantan. Claudia canta en la ducha. Claudia sings on the shower. Claudia canta en la ducha. Claudia sings on the shower. Cuidar, to take care. Yo cuido. Tú cuidas. Él, ella, usted cuida. Nosotros, nosotras, cuidamos. Vosotros, vosotras, cuidáis. Ustedes, ellos, ellas cuidan. La niñera y yo cuidamos de los niños. The babysitter and I take care of the children. La niñera y yo cuidamos de los niños. The and I take care of the children. Escuchar, to listen. Yo, escucho. Tú, escuchas. Él, ella, usted, escucha. Nosotros, nosotras, escuchamos. Vosotros, vosotras escucháis. Ustedes, ellos, ellas escuchan. Mi jefe escucha mis motivos. My boss listen to my reasons. Mi jefe escucha mis motivos. My boss listen to my reasons. Estudiar. To study. Yo estudio. Tú estudias. Él, ella, usted estudia. Nosotros, nosotras estudiamos. Vosotros, vosotras, estudiáis. Ustedes, ellos, ellas, estudian. Las chicas estudian las lecciones de español. The girls study the Spanish lessons. Las chicas estudian las lecciones de español. The girls study the Spanish lessons. Expresar. To express. Yo expreso. Tú expresas. Él, ella, usted expresa. Nosotros, nosotras expresamos. Vosotros, vosotras expresáis. Ustedes, ellos, ellas expresan. Gloria expresa su deseo de aprender. Gloria expresa her desire to learn. Gloria expresa su deseo de aprender. Gloria expresses her desire to learn. Llorar, to cry. Yo lloro. Tú lloras. Él, ella, usted llora. Nosotros nosotras lloramos. Vosotros vosotras lloráis. Ustedes ellos ellas lloran. LB El llora muy fuerte. The baby cries too loud. LB llora muy fuerte. The baby cries too loud. Sacar to take away or to take off. Yo saco. Tú sacas. Él ella usted saca. Nosotros, nosotras, sacamos. Vosotros, vosotras, sacáis. Ustedes, ellos, ellas, sacan. Silvia saca el vestido del armario. Silvia takes the dress from the closet. Silvia saca el vestido del armario. Silvia takes the dress from the closet. Regresar. To come back. Yo, regreso. Tú, regresas. Él, ella, usted, regresa. Nosotros, nosotras, regresamos. Vosotros, vosotras, regresáis. Ustedes, ellos, ellas, regresan. Julia y tú regresan mañana en la noche. Julia and you return tomorrow night. Julia y tú regresan mañana en la noche. Julia and you return tomorrow night. Nadar, to swim. Yo, nado. Tú, nadas. Él, ella, usted, nada. Nosotros, nosotras, nadamos. Vosotros, vosotras, nadáis. Ustedes, ellos, ellas, nadan. Walter y yo nadamos en la piscina. Walter and I swim on the pool. Walter y yo nadamos en la piscina. Walter and I swim en the pool. Hablar. To talk or to speak. Yo hablo. Tú hablas. Él, ella, usted habla. Nosotros, nosotras hablamos. Vosotros, vosotras habláis. Ustedes, ellos, ellas hablan. Jorge y tú hablan de la vida. Jorge and you talk about life. Jorge y tú hablan de la vida. Jorge and you talk about life. Preparar. To prepare. Yo preparo. Tú preparas. Él, ella, usted prepara. Nosotros, nosotras preparamos. Vosotros, vosotras preparáis. Ustedes, ellos, ellas preparan. Los chicos preparan el té. The guys prepare tea. Los chicos preparan el té. The guys prepare tea. Mezclar. To mix. Yo mezclo. Tú mezclas. Él, ella, usted mezcla. Nosotros, nosotras, mezclamos. Vosotros, vosotras, mezcláis. Ustedes, ellos, ellas, mezclan. Siempre mezclas español con portugués. You always mix Spanish with Portuguese. Siempre mezclas español con portugués. You always mix Spanish with Portuguese. Montar, to ride. Yo, monto. Tú, montas. Él, ella, usted, monta. Nosotros, nosotras, montamos. Vosotros, vosotras, montáis. Ustedes, ellos, ellas, montan. Monto la bicicleta para ir al trabajo. I ride the bicycle to go to work. Monto la bicicleta para ir al trabajo. I ride the bike to go to work. Contestar, to answer. Yo, contesto. Tú, contestas. Él, ella, usted, contesta. Nosotros, nosotras, contestamos.